Entonces íbamos a hacer entrega a uno de los colaboradores mayores del festival, que es el, el Ayuntamiento de Benaví, donde nos encontramos, eh, y eh, a su eh, concejal de cultura, eh, perdón, a Juventud, a Don No pudo estar allí porque estaba, también es concejal de deporte y ayer aquí jugaba en Uniscaja. Ahí vamos, aquí al lado de Pitón, al lado de Es tiene? que no veo con la columna. Ah, entonces me <risa> Y entonces, pues eh, al final, no pudo ser por el tema simplemente de eh, Penín. Con el tema de que ya me gustaba ya caja y vamos a hacer la entrega, si os engracias, por favor, a dos y un aplauso como colaborador. Bueno, pues eh, como ha dicho Julio. Eh... ...la verdad es que colaborar con este festival es un placer... ...colaborar con este, con escribir en esta en esta serie de libros... ...en la marca, en la serie de libros que llevan este, este título de la marca... Eh, ...la verdad es que es un privilegio... Eh, ...como ha contado Julio, eh, este año es cierto que cuando empezamos... Eh, ...la idea era un poco escribir sobre la serie El Exorcista... ...que no sé si habéis visto, una serie estupenda de dos temporadas... ...que, que bueno, pues que retomaba un poco el espíritu de la, de la película original... Y pensando también en que probablemente era lo más importante a, a nivel de posesiones demoníacas que se, que se había hecho en los últimos tiempos. Lo que pasa es que en el momento en que nos ponemos a… en que yo me pongo a documentarme y a mirar… Eh, Decido irme a los, a los orígenes y empezamos a ver que desde el principio, que es que, es, que era muy interesante hablar de cómo, de cómo ha ido evolucionando el tema en, en las series de televisión. Eh, lógicamente, es un tema controvertido en una televisión... Eh, pues eh, no hablo ya de España, que evidentemente eran tiempos muy complicados para, para temáticas así, pero incluso en Estados Unidos la censura pues eh, no permitía que se tocara el tema de una manera seria, profunda, como luego lo, lo llega a tocar el, el exorcista en el cine. Entonces, eh, bueno, pues eh, eh, me pongo a mirar y empiezo a ver que está tocado el tema, pero eh, diluido en, un, en, en capítulos sueltos de un montón de series antológicas que era... ...lo que en ese momento eh, funcionaba más en cuanto a la temática de, de, de terror y tal en televisión. Series antológicas que no profundizaban demasiado, que, que, que tenían mucho talento y tenían mucho... ...pero que sobre todo en estos temas no profundizaban porque no querían tocar ni a la iglesia ni a le, ni, bueno, todas estas cosas. Con lo cual, pues eh, había que localizar qué capítulos eran eh, los que... ...entonces para ello, pues... ...me he tenido que, que leer, me he tenido que documentar y buscar... ...pues eh, aproximadamente, me he leído unas 500 o 600 sinopsis en inglés... ...todas, por supuesto, de capítulos de series antológicas... ...una serie antológica, sabéis que son series que, que cada capítulo empieza y termina... ...y cuenta una historia una historia aislada, entonces en estas series de terror... ...tipo Twilight Show, o tipo todas estas series de los años 60-70... ...pues cada capítulo tocaba un tema y había que encontrar... Y, y, ...y de repente pues, ves que empiezan a aparecer, empiezan a aparecer... ...y empiezan a aparecer muchos, muchos que normalmente no, no lo tocaban... ...exactamente como, como, como el exorcista, pues eh, para eludir un poco el tema de la... ...de la, de la censura y de tal, y, y no, no herir sensibilidades, porque no olvidemos... ...que al, en el cine uno paga y va al cine y ve la película y uno ha decidido... ...pero la televisión es algo que se mete en tu casa, entonces había, se mete en casa... ...de todo el mundo y puede herir muchas sensibilidades a veces, entonces... ...pues eh, se, todo se, se, se escondía... ...se trataba de otra manera... Se, ...se recurría a demonios de otras culturas... ...a demonios pues de repente indios o tal... Y ...era lo mismo... ...pero trataban de no, de no involucrar demasiado a la iglesia... O, al, o, ...o el tema cristiano, etcétera, etcétera... ...entonces pues ya digo... ...ha sido arduo... ...la búsqueda de todos esos capítulos ha sido muy ardua... ...pero creo que si no están todos... ...están prácticamente todos... ...yo creo que el, el, eh, ...la cosa cambia con la llegada del nuevo siglo... Con la llegada del nuevo siglo, eh, de repente empieza a haber... Ya antes, eh, ya a final de los 80, principios de los 90, la llegada de Twin Peaks ya marca una, marca una diferencia. La, el personaje de Bob, eh, la posesión... Eh, empieza a jugarse lo que yo creo que profundamente tratan, tratan esta, estas, estas películas, estas series, que es, eh, es un poco... El, el, el escurrir el bulto de la responsabilidad humana sobre el mal o sea, de alguna manera es mucho más fácil eh, echarle la culpa del, de, de todas estas cosas que los, que los humanos hacemos terribles echarlas al demonio el demonio nos posee y hacemos cosas horribles es mucho más fácil eso que admitir entonces esto estaba muy, muy claro en Twin Peaks o sea, eh, eh, si recordáis en Twin Peaks nos pasamos muchos, mucho tiempo preguntándonos quién era el asesino de Laura Palmer y el asesino de Laura Palmer resultaba ser su padre, que había abusado de ella y la había asesinado finalmente. Claro, contar eso de un padre es, es mucho más fácil pensar que un espíritu demoníaco te posee... Y, ...y haces todo ese tipo de maldades. Y esto es lo que yo creo que, que, que se ha, ha, han reflejado las series y las películas de, de, de, de este nuevo siglo. Este nuevo siglo, que es un siglo que, que arranca con, un, con unos, unas cotas de, de maldad importantes Yo creo que el, el 11S eh, marca todo y el 11S marca, marca la ficción en todos los sentidos y en esto también. Eh, pues ya digo, echar la culpa del mal del ser humano a... a... Al diablo pues era mucho más fácil y esto produce una explosión tanto de películas como de series de televisión que se ha visto se ha visto ya desbordada en los últimos años. Por eso decía Julio, es cierto que yo iba, iba cambiando cosas porque había yo he visto muchas de las series recientes, pero de repente iba, iba investigando, veía que había alguna otra, incluso alguna que no sabía que tenía que ver con esto, como es el caso de Chambers, la serie la serie protagonizada por Uma Thurman, eh, que es una serie del año pasado, que empecé a ver mientras escribía esto sin saber qué iba de esto y uno eh, ya había entregado el artículo, eh, incluso había entregado el artículo ya para, para que fuera publicado, y entonces vi el último capítulo de la serie y en el último capítulo de la temporada te das cuenta de que la serie de lo que habla es de posesiones demoníacas, con lo cual tuve que llamar corriendo y decir, oye, que, que la, la última serie no está, que tenemos que, que corregir. Entonces, bueno, pues ya digo, eh, eso convirtió el artículo, en lo, lo, lo dimensionó, muchísimo lo sobredimensionó, y efectivamente, pues ha quedado un artículo, creo, bastante interesante de, de, de unas cuarenta y tantas páginas en el que se recoge pues, toda, la, toda la historia de la, de, del demonio en, en, en las series de televisión. Así que nada, espero que, que os guste, que lo disfrutéis y, y bueno, que, que lo leáis y os guste. Nada más. Eh, bueno, pues como decía Julio, eh, yo he escrito sobre el cine contemporáneo y el socismo, pero antes de hablar de ello quería dar las gracias al Ayuntamiento de Benavís por apoyar este festival ¿no? y apoyar la cultura tan maltratada en nuestro país que, bueno, hay síntomas de resistencia con este tipo de, de eventos, ¿no? Y bueno, y dar las gracias a Alonso que está aquí con nosotros. Y bueno, eh, yo le propuse hacer el artículo a Julio y me dijo, total libertad, lo que quiera, entonces, pues claro, yo me puse a, a, a escarbar como historiador del cine y me senté y digo, venga, vamos a ver, por ¿qué pasa qué pasa con el exorcista? ¿no? El exorcista, la película de Frieskin, surge por algo, no surge por algo de la nada, sino que surge de una generación de cineastas que conocen muy bien la historia del cine, norteamericano sobre todo, pero también europeo, que eso nos cuesta mucho ahora a los jóvenes, que solo vemos estrenos, eh, aunque yo no, no veo estrenos casi, pero bueno, eso de sentarse a las películas de hace 40 años ya parece que no... ...que no está de moda o, o no, se, no se inculca esa, esa lección de, de historia del cine... ¿no? De, ...de ver qué se ha hecho antes... ...y bueno, eh, nos encontramos con El exorcista que es una película muy mítica... ...muy emblemática porque crea la, la iconografía de los exorcismos en el cine... ¿no? ...entonces a partir de ella eh, encontramos un problema... ...o bueno, encontré un problema que es que el, después del exorcista... ...en los años 80 eh, no hay tantas películas de, de exorcismo... ...es decir, yo creo que esto se debe a dos factores... Uno, El exorcismo, el exorcista 2, a pesar de tener yo a John Burma, de tener un buen reparto, un buen equipo, no funciona. La película no gusta, no funciona en ninguno de los niveles. Entonces, se toca en los años 80, exorcismos, pero por otra parte, rollo posesión infernal, etc. En los años 80 se ponen de moda otro tipo de cosas, otro tipo de cine de terror, que es el láser. Y da la casualidad que cuando el láser ya se agota, al principio de los 90... Pues la Warner decide hacer el, el Exorcista 3, que no tiene nada que ver con, ni con la segunda ni con la primera. Y el Exorcista 3 la dirige el propio director, de, el propio eh, guionista y creador de la novela, el Exorcista. Y la película eh, está alejada de las dos primeras y es un, como una especie de policíaco, pero con, con tintes de posesiones, etcétera... una película muy de culto hoy día. Y ahí está lo curioso porque a través del Exorcista 3, el género de posesiones, exorcismos como queráis llamarlo, ...se empieza a revitalizar otra vez... ...pero a partir de otros géneros... ...del ¿no? género de acción... ...con una película como El fin de los días... ...el thriller religioso... ...si se le quiere llamar así... ...con estigmata... Eh, ...una película que se llama Fallen... ...que también es ...que también toca el tema de las posesiones... bueno, y, y coincide que estas son... ...a finales de siglo, ¿no?... ...luego llega... Eh, a, a ...eso acaba ahí... ...hay unas poquitas... ...y la verdad que son muy interesantes... ...casi todas curiosas... ...y luego llega el tercer punto... ...que es el año 2005... ...otro repunte de exorcismos... ...pero viene otra vez desde El exorcista... ...porque deciden revitalizar la franquicia... ...y se hace una película con Paul Errader... ...que es el guionista de Toro Salvaje... ...Taxi Driver y excelente director por cierto también... ...y se hace una película pero no gusta... ...entonces la productora dice que no... ...que eso no se estrena, se hace otra... ...se hace otra y se hace estrena y un fracaso... ...y luego se saca la de Paul Errader... Se sacan las dos a la vez... ...pero las dos películas no funcionan... ...entonces en ese año 2000, 2005 pasa pues una cosa muy curiosa, que es que lo, en Alemania se hace una película que se llama «El exorcismo de Micaela», que está basada en una historia de una chica alemana que sufre un exorcismo en los años 70, y la película es como un drama social, no hay tintes no tinte terrorífico ni fantástico ni nada. Y la película acaba cuando la chica ya empieza a sufrir la, la posesión de verdad. Pero es que ese año se hace el exorcismo de Emily Rose, que es la misma historia trasladada a los Estados Unidos, que la vimos en el festival, y claro, los americanos lo que hicieron, no sé yo si si, se hizo a la, si estaban al corriente o no, hacen empezar la película donde, donde acabó la otra, que es contar la parte fantástica, ¿no? aunque también toca la parte del juicio, porque el, el exorcismo de Emily Ross fue un juicio un cura, que le echaba la culpa de, de, de una negligencia porque la chica murió. Y a partir de ahí hay un repunte porque esa película cuesta 14 millones y hace 114, entonces a raíz de ahí todas las productoras que hacen cine de terror, que es bastante barato para, para lo que se recauda, empiezan a hacer películas de exorcismo, eh, un montón. Y bueno, encontramos con lo que, dice, lo que dijo Javier, muy acertadamente que después del 11S los terrores cambian, las mentalidades cambian, hay otros miedos. ...y bueno, y el, está el cine digital, ¿no?, que lo cambia todo... ...y se explora eh, a, a través del digital también es los exorcismos... ...con películas como falsos documentales... ...de una película que se, se sigue un exorcista que no cree... ...pero que se encuentra un exorcismo que puede ser real... ...y ahí es cuando la película ya mmm, no va tanto de la bromita del cura... ...que se, se, se ríe de la gente, bueno, se ríe de la gente entre comillas... ...o como de, dirí, dirá luego Ignacio del Pino... Que son personas que dicen, bueno, no creen, pero le dicen a la persona, vale, ya estás curada, porque necesitan a alguien que le digan que está curado. Y bueno, la película es muy interesante, la del El último exorcismo. Luego te encuentras otras películas aquí traducid, mal traducida al castellano, como Exorcismo en conéctica que ni hay exorcismo ni hay nada, y hay dos películas encima tú, y, y que tiene tela, y hay unas cuantas, y se, y se, se ve que hay muchas producciones, hay, hay algunas rumanas, y bueno, vemos el caso de que una película muy interesante, y no por ser de aquí, sino que me parece de las más interesantes, que era Verónica, que la puso Juli también, y una película basada en un caso real, del año, eh, principio del año 90, eso es tan interesante, el principio los años 90, donde se empieza a caerse todo, creo yo, en España. Y bueno, y luego nos encontramos con películas como Hereditar y ya yo creo que la clave del éxito de las películas que yo creo, o de mi punto de vista, que es como cualquier otro, ¿no?, eh, las, más, las más interesantes son las que se han, se han alejado todo lo posible de la película original de William Freskin, del exorcista yo creo que las que se han querido fijar rollo el rito, una que es con Anthony Hawking, que es como un manual del exorcismo, de, de ¿no? De, te vas al Vaticano, eres un cura con dudas es decir, se cogen muchos elementos que están en el exorcista ...y no, no, no, no da ni miedo, no hay terror ninguno... ...yo creo que es porque se intenta crear desde... ...a cada, a cada minuto un escalón, se si quiere ir más allá... ...y tú eso lo tienes que modular, tienes que ser... ...yo creo que, bueno, lo dirá Javier... ...que si tú quieres mantener ese nivel... ...tienes que hacerlo muy bien, ¿no? tienes que ser muy bueno... ...como William Flesky o los grandes directores... ...y es un problema que yo le he visto a estas películas... ...que si han querido parecer tanto el exorcista... ...que, que yo desde mi punto de vista no funcionan... ...pues no dan miedo... ...y son muy flojas visualmente... Y las más interesantes son las que se han apartado. Pero bueno, luego llega un momento en que inevitablemente se parecen al exorcista, porque está la presencia del rito, la chica que se levita, esas imágenes tienen que estar, porque ya se ha creado una iconografía que inevitablemente tiene que estar. Y nada, yo lo que he intentado es hacer un poco en mi artículo esa, esa investigación, ¿no?... desde el inicio del exorcista hasta el cine que hay ahora, cómo ha ido cambiando y cómo es imposible hacer una película de exorcismo sin fijarse en el exorcista. ...aunque sea alejándote del todo... ...y nada, para cerrar... ...y no cenderme más... ...que para mí es un honor aquí estar... Eh, ...hablando de cine y demás... ...con Ramón Langa sentado... ...porque yo he crecido con su voz... La ha, ...ha salido... Bueno, ...mala suerte... Pues, ...bueno, pero hasta, hasta estaba ahí... ...estaba ahí... ...y, y he crecido con, con sus cines y demás... ...y bueno, he acabado pues... ...formando una revista de cine... ...ya una publicación... Eh, estando acreditado en festivales, dedicándome a esto un poco, porque de esto yo no como, pero yo me lo paso muy bien, y he, he conocido a personas muy interesantes, que son, mis amigos, son muy amigos, y nada, y que, que un, era un poco especial, ¿no? porque también Ramón tiene, aunque no lo parezca, también tiene una, tiene una relación con el Fantástico. ...porque ha doblado cosas de fantástico también... ...aunque él ya ni se acordaba porque ya de hace muchos años... ...pero bueno, que normal... ...y nada, ya está, eh, después de esto, pues de esta chapa... ...ya doy la, el micro a Jordián. Bueno, pues nada, antes... ...dice Julio, nuestro señor director... ...es que um, tú no querías... Vale, ...yo explico entonces en mi punto de vista... ...hay dos motivos por los cuales... El tema, cuando Julio lo decía, no me hacía accesible ilusión. Uno es el motivo, mi objetivo de estar aquí, aparte de conocer y aprender de gente tan importante pues como estamos, pero sobre todo mi objetivo es ayudar y entonces sacar temas que me va a poner mal a la gente, pues, pues no parece mucho. Y el otro es a quién está dirigido. Si yo hablo de Drácula, hablo de Frankenstein, hablo del fantasma de la ópera, pues todos estamos de acuerdo y no hay duda, creo yo. Bueno, a lo mejor me llevo algunas sorpresa, pero que son personajes de ficción. Ahora, si hablamos del demonio, del diablo, de Satanás, de Baphomet, de Belzegor, de Leviatán, estamos hablando de seres que tienen una presencia real para muchas personas. Entonces, bueno, pues, ¿cómo arreglo esto? Pues primero dividir en, a los cinéfilos en dos grupos, los que serían, pues simplemente, agnósticos, ateos o que no se preocupan mucho de estos temas directamente, eso sería una parte, y el otro sería para los cinéfilos creyentes, entre los cuales yo me incluyo, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a ver cómo hablamos de esto. ¿Qué habría que decir para los cinéfilos, vamos a llamar ateos, agnósticos? Pues que no hay problema, que es exactamente igual que los demás, que esto es una mera fantasía, que no hay ninguna, que es una representación de la lucha del bien y del mal, y que entonces, bueno, pues da igual qué nombre pongamos, da igual, al fin y al cabo siempre es lo mismo, ¿no? Una lucha entre los que quieren hacer el bien, los que quieren hacer el mal, y le llamaremos como les llamamos. Eso no tiene mucha importancia, me refiero, no nos altera a alguna persona sensible, le puede dar una pesadilla, pero ya está. En cambio, si hablamos para el grupo de los creyentes, esto sí que tiene ya más mala idea, porque entonces estamos hablando de un ser que, entre otras cosas, no duerme, no descansa, por cierto, es una criatura, no es un dios. Por mucho, él es muy soberbio. Si hay algo que le molesta, precisamente, es que se rían de él. Entonces, si vamos a hablar de aquí, pues yo me voy a reír de él, porque al final él va a perder. Y esto es lo que le quiero decir a los creyentes. Al final, ganan los buenos. El diablo no se ha enterado. Es como el chiste aquel del, dia eh, del genio de la lámpara, que había dos vecinos que se llevaban mal. Y entonces le decía, bueno, esto lo tengo que arreglar. Y le dice, muy bien, pues se le ocurra al genio. Le voy a dar... Y le dice a uno, lo que yo te dé a ti, al otro le doy el doble. Y el genio encantado dice, yo los he curado. Dice el otro, me parece muy bien, sácame un ojo. Vale, entonces, el diablo es así. El diablo es soberbio, le molesta. Y entonces, pues, mi intención al hablar de estos temas, pues es no hacerle propaganda. Sino más bien que estemos prevenidos. En mi opinión, yo, bueno, soy médico-psiquiatra, como ha dicho Julio. Llevo 30 años, más de 30 años, trabajando de psiquiatra. Y afortunadamente no me he encontrado ninguna posesión, lo digo del tirón. <risa> lo cual no quiere decir, el que yo no haya visto al diablo, que yo no pueda creer que esté. Yo no he visto al coronavirus, de verdad, pero ven ustedes cómo estoy. Entonces, muchas veces las cosas se definen por sus efectos. Y entonces, bueno, sin asustarnos, como con el coronavirus? Al coronavirus hay que tenerle respeto, pero no miedo. Entonces, tenemos que respetar. Por cierto, de miedo, con Peter, que ayer estuve, ya le dije que él fue el culpable de un verano, porque produjo la The Omen, la profecía, y yo era un niño y cuando vi la película me asusté muchísimo. <risa> no sé si la recuerdan ustedes, es una película mmm, inquietante. Y la, bueno, pues, entonces, nosotros podemos, en este punto, el objetivo mío, ¿cuál es? Pues, sencillamente, que estemos preparados. Yo no creo, sinceramente, si yo fuera el demonio, si yo fuera el demonio, ahora no me interesa hacer posesiones, las posesiones no son para ganar el alma del poseído, porque al fin y al cabo el poseído es inocente, pues está poseído, sino para impresionar a los demás, para generar eh, de, el desánimo de que no se puede vencer, de que estamos perdidos, y aparte con su soberbia, que no vamos a hablar de soberbia hoy día en la sociedad nuestra, que yo creo que estamos bastante bien servidos, bueno, pues entonces el diablo no le interesa poseer, por un motivo se me ocurre, si realmente como pasó, el caso, el, por cierto, el libro me parece estupendo, he aprendido un montón de aquí mis compañeros y lo recomiendo fehacientemente. Pues el, el exorcista está basado en una posesión real, que por cierto, la vieron primero los psiquiatras también. Es decir, eh, la Iglesia Católica tiene exorcistas en cada diócesis, pero tiene también un grupo de psiquiatras, que se llama siempre antes de hacer un exorcismo, ¿vale? Por eso digo, yo no me he encontrado nunca ningún eh, poseído real. Problemas psiquiátricos, trastornos que tengan que ver con el demonio, los que quieran, eso sí. Y hay muchos, si alguien está interesado, pues le damos la lista de trastornos mentales orgánicos, consumo de tóxicos, trastornos psicóticos, trastornos afectivos, trastornos de personalidad complicados… Eh, trastornos, bueno, los que quiera no, no me voy a extender porque sería un rollo. Entonces, sí que puede haber lo que serían personas que se creen con trastornos. Y hasta la fecha, ya les digo, no me lo he encontrado, ni ganas, <risa> ninguna ganas de encontrarme nadie. Simplemente, entonces, ¿qué podemos sacar? Que era mi segunda parte, porque si hablo, ¿a quién le hablo? Pero a la segunda, ¿y cuál es mi objetivo? Mi objetivo aquí es, como siempre, mejorar la salud mental de las personas. Es decir, la cultura mejora la salud mental y eso lo sabemos. Eh, entonces, pero aquí hay que ser cuidadosos. ¿Qué podemos decir del diablo? Pues, pues del diablo yo le diría que eso, que en principio hay que tenerle respeto, pero no miedo, y que lo que tendríamos que hacer es estar preparados. Yo no creo que ningún… Vamos, a lo mejor me sorprendo y luego hay una posesión, pero ya les digo que hoy día es complicado, porque si hubiera una posesión documentada, como la del año 49 en Estados Unidos, la gente tendría que aceptar que existe el demonio, cosa que a él le encantaría pero tendría que aceptar que existe Dios. Y eso hoy día no le gusta al demonio, que su táctica es justo lo contrario, él se esconde. Él es como un cazador que pasa desapercibido y lo que quiere precisamente es sorprender a las víctimas. Hay una frase de Juan Manuel de Prada en el libro, que es de Baudelaire, que dice la astucia más grande del demonio hoy día es sencillamente hacer creer que no existe. Entonces, si él existiera, tendríamos que creer por narices en Dios. Y entonces, ahí por cierto, hay un autobús de un célebre biólogo pagado, Habría que ver qué gente paga estas cosas para que la gente no crea. Bueno, pues dice, probablemente Dios no existe, disfruta de la vida, algo así. era Dawkins, el, el, el autor del gen egoísta. Si me meto un poquito más en Honduras, dentro de la masonería, en el grado 29, cuando pasan en el rito escocés antiguo y, y aceptado, tienen que adorar a Bafomet, que es una representación diabólica, satánica, es decir, lo que pasa que no al principio… Al principio se estima un poco que uno puede ser masón, puede ser católico, puede ser lo que quiera, muy propio de la época, el sincretismo actual, todo vale, pero si te van metiendo ya no. Entonces, hoy día no tenemos que pensar en el demonio con diablo, con cuernos, con tridente, que está bien eso, es así, sino más bien en personas enchaquetadas o en su sitio y muy cultas, que no son tontas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo les diría que el demonio hoy por hoy, para mí, Espero morirme sin encontrar una posesión. Pero todos los días actúa. ¿Cómo? El Papa Francisco habla de que la tristeza es aliada del demonio. Cuando estamos tristes, ¿cómo nos sentimos? Fatal. Empezamos a pensar que no valemos. ¿Qué otra manera hay? Hemos dicho la soberbia, que es el pecado que le encanta a Satanás. ¿Se acuerdan ustedes de pactar con el diablo? Con Quino Ribes y ¿quién era el que hacía...? Al Pacino, genial, en su pecado favorito. ¿Qué otras maneras tiene? El miedo. Si se fijan ustedes en nuestra sociedad, hay personas empeñadas en tenernos asustados. Que no, que no tenemos que asustarnos, tenemos que tener respeto. Y eso sí, el valiente no es el que no tiene miedo. No, yo puedo tener miedo. Pero el valiente es el que hace lo que tiene que hacer, aunque esté con más miedo que cualquiera. Entonces, pues yo creo que ese es el mensaje que a mí me gustaría transmitir. Para los que no existe ya lo saben, da igual, esto es como Drácula y nos vamos a reír y acaba la película y ya está. Y para los que sí que sean creyentes, al final ganan los buenos, pero eso sí, hay que currárselo. O sea que ánimo y para adelante. ¿vale? Me encanta, porque ya en el coloquio eh, que hicimos el otro día con Juan Manuel de Prada, yo estaba eh, súper expectante de lo que tenía que decir José Ignacio, porque me interesaba mucho su visión ¿no? desde la psiquiatría, porque es verdad que… Eh, lo que transmite esta película es una lucha entre el bien y el mal todo el rato ¿no? y yo sí que es verdad que estoy la vertiente un poco más agnóstica ¿no? del todo, porque tengo que decir que ese día hablamos tanto del demonio, del exorcismo de la película y tal, que dormí con la luz encendida, o sea, eso es una señal de que en el fondo eh, aunque no quieras creerte las cosas siempre hay un resquicio ahí de mmm, pues a lo mejor podría ser, ¿no? entonces bueno yo lo que he tratado de, de de, ...de decir en el prólogo, de, de hacer el prólogo de, de estos artículos maravillosos que han escrito todos ellos... ...es un poco mi versión eh, desde el punto de vista más personal, desde el punto de vista eh, mío como espectadora como sensaciones que yo tuve cuando vi esa película de lo que significó para mí a lo largo y lo que ha significado a lo largo de toda mi vida, que siempre ha estado muy presente, porque ha sido una película muy icónica, que cambió totalmente el mundo del cine en este sentido, ¿no?, y que... Y que, bueno, que me parece súper pop en el fondo también, o sea, que tiene un, un resquicio ahí muy pop que a mí me llama mucho la atención y me encanta. Entonces, se ha, se ha agarrado a mí de tal manera que mmm, la niña del exorcista ha convivido conmigo durante todos estos años. Y cuento alguna anécdota también que, mmm, que me pasó en Alemania de gira con mi grupo y tal en un programa de televisión, un poco pues para que se vea que, pues, eh, lo que significó para mí ¿no? esta película. Pero bueno, encantada de que Julio me, me, me incitase a colaborar y a hacer el prólogo eh, sobre este tema y esta película que a mí me encanta y sobre todo pues rodeada de estos eh, cracks eh, tremendos y, y bueno, pues nada más. Que el libro es súper recomendable, eh, está muy bien documentado y es, vamos, una golosina para cualquiera que le guste la película y todo lo que rodea al a exorcista, ¿no? Y sin más, sin pum la pandereta. Bueno, muchas gracias. Simplemente, antes de repartir los libros y de que de uno a uno, si no me importa, vamos a ir firmando... Decir, primero, como un orgulloso padre, que la portada de mi hijo Guillermo. Veis no, <ríe> la portada que es la representación de Pazuzu, que no es el diablo, es un demonio. Pazuzu, primero en su versión eh, de escultura, que es la que encuentra en Irak el padre Merlin al principio de la película, y segundo en su versión eh, humana, ¿no? que en la versión de exorcista en la primera del 73, tan solo sale un momento en un sueño que tiene el padre Carras y sale un flag. En la versión del director ya sí que sale reflejado la cocina en varios sitios y tal. La contraportada es el póster eh, del festival, que es el exorcista, yo cuando hablé con Manuel bejarano que es el sobrino de, de José Ignacio Pino, Manuel Bejarano hace unos pósters maravillosos, yo le conté que quería la llegada del exorcista a Estepona, quitando, pues lógicamente, la casa de, de la niña de amiga, y llegando a su intermónica, un cartel maravilloso, el cartel que presentamos el cartel que presentamos esta noche es la del año que viene y también es obra de, también es obra de, de, de, de, de José y de Manuel Bejarano. Y el interior del libro, todo el diseño y maquetación, es de mi otro hijo, Julio. Entonces, bueno, no está orgulloso <risa> de que la familia con pues, Manuel Bejarano, que es su sobrino, que es mi hijo, que colabore. Porque son las nuevas generaciones que van apoyando el festival. Así que si ¿os, os parece, vamos dando, vamos repartiendo y de un uno en el link, pedimos por, primero, por supuesto, a Nozomena que venga para que recoja el primer ejemplar y, y empiecen a filmarlo. Tenéis polígrafo, tienes tu polígrafo.